Bueno, pues ya estamos una vez más en vivo y a todo color. Así y es. somos sus amigos. ¿Sus amigos de, de siempre? De siempre. Así sus amigos es. de siempre. Sus amigos de siempre. Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos Así es, que el Señor les bendiga en este, en este día, en este momento. Y pues a todas las personitas que ahorita no están, pero que al rato van a estar, van a estar viendo el, el, el video. Van a estar, eh, pues, esperamos que puedan discernir esto que, uh -huh. que vamos a, a, a dar. Eh, y gracias a todas las personitas que, pues, eh, han estado compartiendo estos videos de temas de, de reflexión para, ver, para sí todos los días y para cada momento. Así de que gracias, le damos gracias a, a Marte porque es una de las que siempre está compartiendo. Así es. Eh, Amar. Y, y bueno, a todos todos los que, que nos han estado viendo y escuchando así y comparten es. los videos. Bueno, pues eh, somos sus, los tortolitos de la, de, de la televisión. Sí, los tortolitos, <risa> sí. <risa> eh, Así es, así o, es. es. Es que como estamos prácticamente recién casados, pues, <risa> no nos aguantamos de que. Pues nos, la gente nos vea. <risa> bueno, pues gracias a Dios, porque Por la vida, por la salud que nos da y por poder estar dispuestos a dar otra reflexión. Primeramente para nosotros y luego para ustedes. <risa> sí, sí. Siempre nosotros primero por delante y después ustedes. Así este, es. Sí, porque... Pues uh, miren, Es necesario eh, es, es que la, la palabra del Señor Tenemos que ponerla en obra Primeramente nosotros y luego Pues la gente que lo, la ve y lo escucha ¿no? Y es que es viva y eficaz Es viva y eficaz eh, Y exacto. más cortante que una espada de dos filos Ay, Sí, sí, sí eh, Miren Así de, es Déjenos comentarle tantito nosotros ya tenemos muchos años de, eh, eh, pues, de ser cristianos, muchos años, eh, muchos años también de estar casados, ya, muy pasados ya los, los 50 años, que no fácilmente, o muy fácilmente se dicen, uh -huh. pero difícilmente se llegan. Sí, sí, sí, claro, claro. Eh, yo, yo me recuerdo cuando tus papás cumplieron 50 años de casados. Sí. No, pues así yo lo veía para nosotros lejísimos. 50 y va, pues bueno, gloria al Señor porque el Señor les permitió, les concedió cumplir eh, esos años y más todavía, ¿Sí? no nada más 50, pero gracias a Dios por, por pero, todo el tiempo que él, él nos deja, pero... Pues sí, es, yo ¿verdad? creo que siempre es con un propósito en la vida, no nada más eh, este vivir por vivir. Uh -huh. Que no se vivir por vivir nada más Sino siempre se pensando En cómo ser de bendición Pero así siempre recuerdo cuando tus papás cumplieron Los 50 años uh -huh. eh, Les hicieron una fiestecita ahí en el templo Ahí en el patio Así, es, así este, es Y no, yo en aquellos años Que iba a pensar Que nosotros un día pudiéramos llegar a eso Pues no no. Nos habíamos no. casado para siempre verdad? Pero pero no pensé pues nunca pues es que es que uno nunca sabe, el, o sea, porque estamos estamos este, eh, en las manos de Dios y él es el que nos da la vida, nos da las oportunidades y todo, entonces bueno, pues solamente el Señor sabe, solamente el Señor sabe. Así es, y por la gracia del Señor ya nos pasamos también de los 50 años y no podemos que darle honra, gloria, y alabanza Amén, al así Señor. Es. Amén. Y bueno, pues va, vamos así a entrar en, en el tema en el tema de hoy Y fíjese El título Tantos Tantos tantos miembros que tenemos En el cuerpo Tantos miembros uh -huh. Pero hay uno Muy especial Bueno, deja darle la, <ríe> la, el, el título Del, del video eh, Es ¿Quién, como pregunta ¿Quién uh -huh. domina Nuestra lengua? ¿Quién la domina? ¿Nosotros? Está. ¿O la domina Dios? La debe dominar el Señor cuando estamos en, en Él. ¿O oh, el enemigo? El enemigo, porque cuando Dios no está en tu vida, pues está el otro. ¿Y <ríe> el ahí, que hace daño. El, el que... Y ahí, cuidado, ¿verdad? Sí. Entonces... Eh, eso es importante, que, que sepamos quién domina nuestra lengua. Así es. Eh, es un tema precioso. Vamos a estar usando el pasaje de, de Santiago, la Epístola de Santiago, eh, en el capítulo 3. Eh, una vez más estaba leyendo yo aquí, el, en mi biblia, es una biblia de estudio, y tiene eh, los autores de, de los libros que vienen aquí en, en la Biblia, ¿no? no sí, sé si tú sí, sí lo, tiene. Lo, lo... Uh -huh. Bueno, aquí en Santiago. Ajá, sí, ok. Sí, dice. La eh, carta de, de, de, de. Bueno, vamos a, a dar primero. Sí. Ok, y aquí me dicen que la iglesia cristiana eh, da por sentado, uh -huh. ¿verdad? Este. Eh, porque se mencionan tres santiagos Pero Que Este santiago El de la epístola esta Es el hermano, el de, hermano Jesús, de Jesús Ajá. Eh, Hijo de José y de María uh -huh. a Algunos les va a extrañar Muchísimo lo que estamos diciendo Pero para nosotros no es extraño porque José y María estaban bien casados. Sí, sí, claro. Y hicieron la función de, de matrimonio. Claro. Hasta que Así un día fallece José, pero María siguió viviendo. Siguió viviendo. Y, sí. y ella pudo ver la muerte eh, y la, crucif la crucifixión muerte de, de Jesús, su hijo, de ¿verdad? Jesús, sí. Pero eh, María no era una pequeña, no era una jovencita, claro. cuando ella estaba no, viendo no, ya, ese, ya, ese cuadro. Ella era una señora y ya, con, con hijos aparte de, de, de Jesús, que fue entendemos pobre que, y que gracia del sí, es, Espíritu Santo, sí. Este, y, y toca a Santiago escribir esas palabras, y, y aquí en el, en el mensaje que nos da eh, sobre el autor... Eh, dicen eh, que eh, eh, da a entender aquí que hay una cosa muy, muy semejante al pensamiento de Jesús, uh -huh. al pensamiento de él, por, por la misma sangre. Que, sí, que sí, yo, claro, ¿verdad? claro. Este, y entonces, en esos 108 versículos, contienen 54 mandamientos. Uh -huh. Porque ca cada versículo se convierte en un mandamiento uh -uh. que es para nosotros, uh -huh. Uh -huh. para regir uh -huh. nuestras vidas. Sí, así es. Y entonces, vamos a leerles un poquito aquí del capítulo 3 de, de, de Santiago, donde habla sobre la lengua y ahorita vamos sí. a hacer un pequeño comentario en, en el resto de, de, de su carta un pedacito, este, explica de, de manera práctica cómo se ve esto en la vida diaria uh -huh. en especial en medio de la, de la persecución uh, al abordar problemas específicos que estaban este, enfrentando las iglesias uh -huh. hablar sin dominio propio, tener favoritismo hacia los ricos entre otros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, también se nos recuerda para eh, vivir de manera sabia y agradable a Dios, que necesitamos pedirle a Él que nos dé la sabiduría necesaria y la fe precede de las obras. Entonces, Santiago reúne ambos eh, testamentos para mostrar que la fe y las obras están estrechamente relacionadas entre sí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así es. Y entonces, y entramos ahí en Santiago, en el capítulo 3, Ajá. y vamos a leer algunos versículos aquí, y luego vamos a hacer un pequeño comentario. Así es, así nos dice el, el capítulo 3, que nos habla va sobre la lengua. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, Así es que hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, sí porque a veces uh -huh. no nos damos cuenta y nos vamos desbocados como caballos salvajes. Es que la mente es tan ligera, sí. bien ligera, o sea, el, el, el pensamiento, la, la, sí, la sí, mente sí, sí, sí. Y, y la lengua empieza... A... La lengua entra en acción en, en, así, pero rápido okay. porque dice: Todos ofendemos muchas veces. Uh -huh. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ok, sí. ya aquí ya en el verso 2 ya, ya está. A, a antes hablando de, de los mandamientos sí, ¿no? sí, sí. Como un mandamiento Como un mandamiento Todos ofendemos muchas veces Todos Uy, yo no sé cuántas veces ofendí ah, Incluso hasta Dios Sí, por, por la ignorancia Ok eh, Aquí nosotros eh, eh, bueno, Perdón, bueno. ok Vamos Si alguno no ofende en palabras ese es el varón perfecto Capaz también de refrenar Todo el cuerpo Uh -huh. Y entonces aquí van a venir ahorita unos conceptos con respecto a la lengua. Sí. Como un timón. Como un timón. Este y ahorita vamos a hablar de eh, cuando eh, hablo de timón no estoy hablando de un timbón sino de Timoteo. Como el que el que lleva el control del, del, del volante de, del, y el control de tu vida del, de la uh -huh. vida. Sí, okay. Claro que sí. Verso 3 entonces, dice, He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigirnos así a todo, dirigir así todo el así cuerpo. Todo el cuerpo. Uh -huh. Ok. Eh, me gusta cuando hemos visto en los hipódromos, este... los caballos cuando salen ahí... Desbocanados. Sí, ¿sí? que se, abren la puertecita y salen... 5, 6, 7 caballos. Sí. Y ahí van corriendo en la, en la, en la, en la pista de San uh -huh. Del autódromo. No, el autódromo, es, el, es el, ¿El, eh, el, el, el. El hipódromo. El hipódromo. <risa> el autódromo es de, la, de los autos. De los el santos. hipódromo es de, de, de los caballos. Okay. Uh -huh. Perdón por la confusión. Ya ven cómo es la lengua. <risa> Entonces, eh, que a veces no coordinan la lengua con el, con el, con con el pensamiento. De y con lo que es la sí. realidad. Okay. Me acabo de equivocar y, y estoy reconociendo, ¿verdad? Ok. okay. E entonces. Eh, pero aún saliendo disparados esos caballos, es increíble que el, el jinete. El jinete. Puede, puede dominar, controlar. controlar. Uh -huh. Puede controlar a, a ese. A ese, a ese bólido, ¿verdad? Que, que es ese caballo que, que van, pero. Sí, sí, va, uh, Rápido, ¿verdad? Ajá. ajá. Uh -huh. Y, y lo, lo importante es que con el solo freno que les ponen. Sí. Lo pueden detener. Lo, lo pueden controlar. Abdominal. Y lo controlan. Lo controlan todo, todo, todo, todo ese. A, a, a todo, animalote todo grandote, el cuerpo ¿verdad? todo, todo no el cuerpo. Cuerpo, sí sí, sí. Okay. Vamos entonces a ver, oh, si dice mirad también las naves aunque tan grandes llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde él que las gobierna quiere uh -huh. y, sí. y esto me hace recordar en, en el canal de Ahí se atravesó un, un buque de esos que transportan muchos contenedores. Cargas. Miles, pesadas, miles sí. de contenedores. Uh -huh. Se perdió el control y quedó atravesado en el canal. Y por varios días o semanas, no, no recuerdo, eh, nadie podía pasar ni de un lado, para, uh -huh. ni de aquí para allá, ni de allá para acá. ¿No estaba bloqueado ahí? Se bloqueó el canal ese. Mm. ¿Por qué? Porque era un buque enorme. Enorme, que sí. Tenía miles de contenedores encima. Entonces, imagínense el peso que tenía ese barco. Sí. No, pues, olvídate. Muchísimo. Y los remolcadores, pues, todos son pequeños normalmente, porque sí. nomás es para dirigirlos. Pero no para desbloquear donde cayó. Exacto. Y estuvieron ahí. Se tardaron un tiempo hasta que ya por fin. Sí. Entonces, sí. Es, esto es, no, para que nos demos cuenta, cuando un timón no fue bien gobernado, pierde sí. el control y se puede estrellar. Sí, sí, sí, claro, claro. claro así lo es. mismo sucede con el caballo, el lo caballo, mismo sucede con los barcos. Con los aviones. Y con los aviones. Y con, con los, los carros, carros. y con, con hasta con las bicicletas, la, sí, sí, la, la, los manubrios también haciendo el timón. Las patinetas. Las patinetas. <risas> ok, entonces. Así también la lengua, ese 5. Uh -huh. así también la lengua es un miembro pequeño, eh, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque se enciende, enciende un pequeño fuego. Sí. Pensando, por ejemplo, un cerillo, vamos a hablar de un cerillo, un, eh, es una con, flamita chica, con una chispa. Eh, y esto me hace recordar también eh, los incendios que ha habido, por ejemplo, en, en California, que se han quemado infinidad de acres, o de hectáreas, como, sí, no, no sé cómo que, que se maneja en tu y, país. Y ahorita están en, en esa situación, como está muy seco y el calor muy fuerte, pues uh -huh. eh, sí, los sí, incendios o, o están al por mayor. Entonces, eh, muy, muy, mucho, muy peligroso el, los incendios, pero uh -huh. no empiezan grandes. E ese es el detalle. Sí, no, no, no, empiezan de, de, de poquito. De una flamita De poquito. Agarra vuelo, y si no hubo agua antes a, desde un principio, no, pues se, se puede hacer una hoguera y esa hoguera se, se convierte en grandísimo. todo un gran incendio. Sí, sí, sí. Y no se necesitó más que una chispita. Quemando bosques y casas y todo. Eh, ¿sí? sí. Entonces, este hemos visto en la noticia, ¿verdad?, eh, pues personas que son dueñas de, de esas casas que se incendiaron sí, sí, donde quedaron que son ahí, mansiones pues, sí eh, y, y que todos los esfuerzos de su vida ahí a, quedaron, ahí quedaron. Ahí, quedaron. ¿Verdad? Okay. ahí quedaron, así es y entonces este nos dice aquí y la lengua es un fuego un mundo de maldad uh -huh. la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Así es. Y, y volviendo a al timón, por ejemplo, en, la, en las carreras de, de autos desde la Fórmula 1, el volante es bien, bien chiquito, pero cuando arrancan eh, los 20 eh, pilotos, ajá, si no tienen buen control Sí, pues Van a chocar unos hay, con otros hay, hay un accidente, sí uh -huh. Y al chocar unos con otros Pues ya, ya se hizo un, un problema ahí Sí sí Pero los que están bien conscientes De lo que van haciendo Que van, pero Súper abusados Ahí vamos a llamar de esa manera Van listos, van Con todas las precauciones, David, y sí, por haber Van avanzando. Uh -huh. Pero aquí es que por una pequeña distracción se tapa con el compañero y a, a veces hay accidentes muy serios. Sí, o con un mu muro y ya. Ahora, imaginemos un, un, un avión. Esos aviones grandes que, que viajan Boeing. de los continentes, de, de un continente a otro. Uh -huh. Eh, Qué hermoso es, ¿verdad? Que un volantito ahí que lleva también el, el avión, el capitán lo, lo va dirigiendo. Uh -huh. Y sabe cuándo dar vuelta para un lado o para otro. Claro. Eh, eh, para aterrizar, para elevarse. En uh -huh. fin, es, es maravilloso. Y cuando la Biblia nos está dando el ejemplo, del timón, uh -huh. aunque aquí no me habla de aviones, pero sí habla de, de, de, de, de los barcos, de la, la, las naves, compararlos? para uh -huh. compararlos para compararlo, exacto. Entonces eh, nos da a entender que nuestra lengua, a pesar de que es muy chiquita, pues eh, a veces se jacta. Sí, de grandes que, cosas que no cómo sabe se, hacer bien cómo hace daño okay, vamos a continuar dice porque to, toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana okay. en, la, en la India por ejemplo las cobras las las se ve ahí donde están con una flautita y ahí está el, la, la, la, la cobra pues, paradita así, sí, sí y, este, eh, parte damos. de su cuerpo está, está levantadito y está lista lista sí. eh, y, astuta. Y, y, y, y, es, y es increíble y como a veces el ser humano ha dominado ese tipo de serpientes y, y las más grandes y, y de todo tipo y de, de todo tamaño, y de todo color y de todo sabor ok Así Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que Dios nos ha dado la capacidad de domar. El, el, el poder de, de, de domar. Uh -huh. Sean barcos, sean aviones, eh, sean autos, sean caballos, sea nuestro propio cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Dios nos ha dado la capacidad, la capacidad de dominar. O Entonces sea, la pregunta es. ¿Quién domina nuestra lengua? ¿La domina Dios? ¿La domina el enemigo? ¿O la dominamos nosotros como siempre humanos? Y es sí. por eso que en una infinidad de hogares, de familias, de matrimonios, hay tanto problema. Hay tanto. Porque no hay un dominio. Pleito, tanto, y, tanto incendio. ¿Sí? Sí. y miren y es bien común hay, hay un programa no, no, no voy a decir su nombre porque a lo mejor van y se meten ahí y no, no les va a gustar cómo habla el, el, el que dirige ese, ese programa pero yo lo veo con otros con ojos que quizás ustedes no, no lo puedan ver Ajá. Porque me gusta el, su escenografía que, que usa. Ajá. Más no su lenguaje. Más no su lenguaje. Y sí, sus, sus, sus temas como los manejan. Sí. Ok. Pero su lenguaje... Y, y hablas de Dios, ¿eh? Sí. Es... Eh, no, no predica, no, no, no. No, no. no Pero sí habla de Dios. Él, y... él dice que él cree en Dios. Que Pero él... cuando se le suelta... Se, se le suelta. Sí. E, e, entonces... Y es que... Es una doble identidad. En, en la persona. Sí, sí, y así. Y así hay... hay muchas Miles. personas. ¿Y <coughs> qué es lo que personas? pasa? Sí. Miren. Yo me recuerdo cuando estaba más jovencito. Que no hace mucho de eso, ¿verdad? No, hace ratito. <risa> en las radios. Y en la televisión. Estaba prohibido decir malas palabras. Sí, no, este, había, había reglamentos, había disciplina. Al menos había, en México. Había, había cuestión moral todavía. Entonces, no es en el resto del mundo, porque no, no, no, no, no conocía yo otro, otro mundo más que en el país donde yo vivía. Ok. Pero el gobierno a través de la secretaría de gobernación, sí. domaba a, a las malas lenguas en, en, en las radios, sí, y había multas y expulsiones y, y hasta cerraban, uh -huh. uh -huh. le quitaban sí. las concesiones, había requisitos oh, claro. sí, uh -huh. fuertes, pero ahorita, wow. no ni gobierno ni pues ni gobierno no gente, eh, no, gente no. empezando con el presidente en, si él no se domina pues menos va a dominar el país. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces. Ahí podemos ver. Y esto se ha contaminado. Extensa. Alrededor de... del mundo. Sí, sí. Y, y la pregunta que hemos hecho en otras ocasiones. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué está pasando mm. en nuestra vida? ¿Qué está pasando en nuestro corazón? <coughs> sí. ¿Qué, ¿Qué está pensando, pasando por nuestra mente Cómo vivimos, cómo actuamos, cómo somos, cómo eh, dirigimos nuestras vidas y cómo vemos este mundo. Este mundo. Entonces, mi amado, mi amada. Ahora sí, como decía aquel personaje. Ah, ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? <coughs> ¿Qué nos pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando en, en nuestras vidas? Así es. ¿Qué, qué es lo que está pasando por tu vida y que te hace actuar como estás actuando entonces si tú no estás en el Señor, con el Señor y viviendo en el Señor y dejando que Dios nos domine controle tu vida con, controle, por medio de su santa palabra vamos a tener muchos problemas Claro, por eso hay claro. tanto divorcio, por eso hay tanta separación Por eso, por eso hay tantas ideologías <coughs> Así En es. este mundo <coughs> Y que las defienden Pero es por su propia ignorancia Sí, sí, sí Porque no están domados espiritualmente, espiritualmente. Dios no está gobernando sus vidas no. Aunque hablen de Dios Exacto Y otros porque no quieren que Dios domine sus vidas pues ni quieren ni en él. Uh -huh. Entonces, pero nosotros tenemos que hablar de esto. ¿Por qué? Porque es requerido, es necesario. Es, es. es necesario que nosotros estemos hablando de lo que Dios sí quiere que nosotros sepamos. Así es. Ok. Me está saliendo aquí un, un, un mensajito. Que de repente que no tengo internet Pero mi internet no, no debe tener ningún problema Porque tengo puesto el, el, la televisión en, en la internet Y me está diciendo que se sale, que se restaura Si, eh, si alguien ve que hay fallas, háganoslo saber por favor uh -huh. Ok Entonces vamos a continuar y vamos ahora al, al verso 8 Pero ningún hombre Puede domar la lengua Que es un mal Que no puede ser refrenado Llena de veneno Mortal uh -huh. Veneno mortal uh -huh. Y el 9 dice Con ella bendecimos Al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza De Dios Exacto ¿Por qué? Porque bíblicamente dice que el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Uh -huh. Pero con su boca maldecimos con tanta facilidad. Sí, sí, sí. No. Que no nos damos cuenta. No, no, no, no, no, no, nuestra conciencia no nos permite visualizar lo que está sucediendo. Por eso hay tanta maldad en este mundo. Sí, sí, definitivamente. Precisamente por eso. Así es. En, entonces, mi amado, mi amada, qué importante es que nuestra vida, o que nuestra lengua, uh -huh. y, pero también nuestra uh -huh. mente y nuestro corazón, uh -huh. que esté se dominada por el Señor. controlado por Dios, claro que sí. A través no solamente Dios. la lengua, sino también todas nuestras acciones. todo. Todos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones. Entonces, todo, que, que esto todo. venga a ser un cambio total y radical de nuestras vidas para que podamos alabar y a bendecir a, a nuestro Padre Amén. y Dios. Así es. A Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria al Señor. Que podamos honrarle, podamos glorificarle. Miren. Ya estás acerca de, ya, del Día del Padre. Sí. Qué hermoso sería que todo mundo pudiéramos honrar al Padre. Honrar y glorificar. Al Padre, el, al que nos Señor hizo a su padre. propia imagen y a su Así propia es. semejanza. Amén. Así es. Él es el que nos da la vida y nos da todo lo que tenemos y todo lo que somos. A veces humanamente nos parecemos a nuestros padres... Hay quienes... Eh, Dicen, hoy pues, está igualito que su papá. A nuestros padres terrenales. Sí. O al abuelito. O, o el, que salió el abuelito. salió el abuelito. O al Pero ojalá que fuera... Eh, en el concepto más bíblico posible. Ajá. Y no eh, en el que no <risa> debiera de ser. Así es. Eh, entonces... Eso es, es lo, lo, lo importante, lo importante que nosotros tenemos que ir a las Escrituras para que nuestras vidas estén gobernadas. Estén gobernadas por, por el Señor y empezamos por Dios, con la lengua a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque con ella confesamos nuestros pecados y con ella podemos decirle, Padre, perdóname. Sí, amén, así es. Y Él, como Padre, nos perdona. Amén. Y nos da la salvación de nuestras almas. Así es. Entonces, pero, pero no podemos este, o sea. Usar nuestra lengua uh -huh. para, para las dos cosas, o sea, para bendecir y para maldecir, pues no, claro que no. Eso eh, no. Eh, exacto, entonces <coughs> hay, hay mucha maldad, hay mucha, muy, mucha, mucha, mucha maldad en, en este mundo. Eh, pero con esta lengua también se controla. Sí. Hasta las masas, cuando digo las masas me refiero a los grupos. Sí, sí, sí, sí. Eh, cuando hay un, un domador. Eh, sí. Eh, un, un, un líder. Cuando, eh, sí, cuando se convierte en una persona, en un líder, puede gobernar muchas mentes con lo más con la pura lengua. Y cuando estamos hablando con la lengua, cuando, con lo que está hablando. Sí, sí, claro. Eh, por eso es que existen tantas doctrinas y tantas religiones en el mundo. Sí pues hay muchas doctrinas, muchas, muchas de todo hay tipo, muchas. de las buenas, malas y peores y, y de los demás que, que ni deben de, de mencionarlas ok ¿por qué? porque un líder <coughs> tuvo suficiente <coughs> lengua y tuvo suficiente capacidad de poder dominar las mentes y los corazones de la gente uh -huh. y eso es tan común en nuestros días todavía sí, sí, sí ahorita okay. es, es increíble entonces, se dice que cuando Tom, cuando te estaba de, de, de gobernante, pues, eh, incitó a, a ir a... Sí, al, al, al grupo que traía. Eh, sí, eh, eh, a, al lugar donde se, se juntan los, los, los demócratas y hicieron destrozo y medio. Él no, no les dijo, vayan, hacer daño. Al Capitolio, sí. Al Capitolio, sí. Pero con su actitud. Con su actitud. Los mandó. Sí, sí, sí. Su lenguaje. Y, y esto pasa en muchos países. Estaba, estaba escuchando de Nicaragua que todos los que han querido ser eh, candidatos a, a, al gobierno, los han metido en la cárcel. E incluso ha, ha habido muertos Sí, pues ves, En México acaba de pasar también esto ¿Cómo está en México ahorita? Con este señor Entonces, ¿cuánta muerte hay? Nada más porque una lengua Mencionó cosas que no debe haber mencionado Y una mente que no debe haber accionado Sí Movió su lengua Y, sí, y se actuaron Sí. Entonces Nosotros aquí estamos Queriendo tener la mejor lengua posible pero para que Dios sea quien domine tu, tu mente y tu corazón. Así es. Para es que no, no te domine el enemigo. Exacto. Sino Dios. El Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene palabras de vida. Amén. De vida eterna. Y que estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Él. Así es. Amén. Entonces que lo podamos honrar que lo podamos glorificar y que Él pues él, él está preparando un, un, un lugar bello, especial, que va a ser para los que le han creído. Sí. Le han creído su palabra. Así es. Y vamos a terminar. Eh, vamos al verso 9, ¿verdad? Uh -huh. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Eh, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Uh -huh. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? No. Pues no, hermanos míos. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, por eso el, cuando nuestra lengua es refrenada, nuestra mente y nuestro corazón, las cosas cambian. Claro, claro. Radicalmente. Cambian. Cla Radicalmente. Cambian. Eh, sí, entonces, mi amado. Mi, mi Nosotros no queremos más que lo mejor para ti. Lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Y si hay algo más, más bueno y más mejor que eso... Lo queremos para ti. Así es. ¿Por qué? Porque Dios... Solamente quiere lo mejor para lo ti. Lo mejor. Lo mejor para ti. Así es. Entonces, y así es. Es, es lo que hemos querido hacer con, con eso. ¿Quién domina nuestra lengua? Porque también nuestra lengua habla... Lo que está en nuestra mente y lo que está en, en nuestro corazón. Entonces, si tú llenas tu vida... Con Jesús... Ya que a eso vino Él, a morir en la cruz del Calvario, para podernos dar vida y una vida, vida en abundancia. Es abundancia. Y es el así camino es. que nos lleva a la vida eterna la con vida. el Padre. Amén, así es. Entonces, así es. Amén. si este no llega a ser el mejor camino, pues entonces andamos muy chuecos Sí, sí. Pero el camino, el camino que nos lleva a la salvación para vida eterna. Y estar al lado de Dios es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Así es, amén. Él fue quien vino y dio su vida por, en rescate de la nuestra. Amén. Sabiendo de antemano cómo la humanidad cae en pecado. Sí, porque ahorita es, bueno, el, el, el, el príncipe de este mundo es el que está gobernando el mundo. Así es. Entonces, eh, si, tú no, si tú no estás eh, conectado, el Señor no tienes a Cristo Jesús en tu vida, entonces el príncipe de este mundo es el que está dominando tu vida. Así es. Entonces, por eso sí es muy importante eh, reflexionar y... Y, y, y recibir a Cristo Jesús en tu corazón, en tu vida, para que Él empiece a cambiar todo, todas las cosas malas que, que tú haces, que Él empiece empiece el cambio. Pero tiene que ser un, un querer, un deseo tuyo, si quieres eh, estar un día en esas mansiones celestiales, tener la vida eterna con Cristo Jesús, tenemos que hacer cambios. Entonces, uh -huh. por eso la escritura es tan importante, la, la, la, la Biblia, la escritura, es bien importante eh, leerla, entenderla, meditarla y, y compartirla. Y pues les decimos, cuando vayan a un lugar y vayan a predicar, que está con la Biblia en la mano. Amén, así es, así es. Y, y si no lo están haciendo, dígale a la persona que está al frente, en su momento oportuno, obviamente. Claro, claro. ¿Por qué no usa la Biblia para hablarnos? Uh -huh. Si está hablando de Dios, ¿por qué no usa la Biblia? No, no importa que en el teléfono tenga, eh, ahí tenga una, la, en Biblia. La, la Biblia. Uh -huh. No, no. U -u -use, use la Biblia para que nos diga aquí, aquí dice el Señor y eso es para ti. En los originales, así es que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es necesario que usemos la Biblia. Y ya para terminar, vamos a regresar al, al capítulo 1. Sí. Ahí de Santiago. Ajá, hermanos míos. Eh, no, vamos al, al capítulo 1, verso nueve, eh, 19, 20 y 21. Ok. Nos dice de esa manera: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Uh -huh. Uh -huh. Tardo para hablar. Tardo para hablar. Tardo para irarse. <risa> o sea, desde el enojo. Para enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la, la justicia de Dios. Así es. Por Entonces, lo, por eso tenemos que ser buenos para oír. Pero estar siempre a la busada, vamos a llamarlo así. Así es, amen. Para poder actuar con la uh, con la enseñanza del Señor. Con la enseñanza, con la palabra. Y Por lo con cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Okay. La palabra implantada quiero terminar con un ejemplo porque a, a mí me dolió cuando lo escuché Ajá. y sobre todo de quien lo escuché eh, el entendimiento la preparación y la capacidad no la da al ser humano Dios Ajá. Entonces nadie tiene ningún derecho En esta vida Y en este mundo Ajá. A no Querer que uno Pueda entender y comprender mejor las cosas Claro Tanto las de la vida como las de La palabra del Señor Sí. Entonces cuando Alguien no predica con la palabra Está dando un mensaje Nomás a, sí, a su va. propio criterio. Eh, natural, carnal. O... Ok. Un gobernante hace exactamente lo mismo. ¿Sí? sí. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo escuchaba al, al presidente de México que él no quería que la gente se superara Ajá. porque la gente que se supera no puede dejarse dominar. ¡Qué tremendo! Entonces, él quiere que la qué gente tremendo. sea humilde, sencilla, y que no tenga ningún conocimiento. Uh -huh. Entonces, un, un pastor que, que también tome una actitud de esa naturaleza, que sí. nada más él sea el que sabe, y los demás no sepan nada... ¡Ajá! Tremendo. Pues, ¿qué, qué condición puede dar... Y yo, déjame decirte que yo quiero que tú seas mejor incluso que nosotros. Que tú prediques mucho mejor que nosotros. Que tú te superes. Sí, amén, amén. Que vayas al mejor instituto bíblico y, y que aprendas de las Sagradas Escrituras. Uh -huh. Y que tú prediques mucho mejor que nosotros y haciendo mejor trabajo que nosotros. Así es, así es. Entonces, yo no puedo estar a favor de un presidente así cuando uno quiere que su pueblo progrese claro o sea, porque no, le estaba sí. echándole a, a la clase media que pues, querían te, tener títulos que querían tener maestrías que querían te, te, tener eh, pues, pues, más, más preparación fue el que lo llevó a la presidencia <risa> oye pero cómo es posible que un país pueda progresar con una mentalidad, mentalidad no, así no no no no, no. Entonces, no, no, lo no. mismo sucede con, con la iglesia del Señor. Tú prepárate, mi amada. Tú prepárate, mi amado. Tú aprendes de la palabra de Dios. enséñate a orar. enséñate, enséñate a, a, a poder incluso hablar y predicar. Y si puedes hasta escribir tus propias experiencias, escríbelas en un libro. Así es, así es. Amén. Que Dios te dé esa capacidad de hacerlo. Claro. Y en la vida secular, en la vida normal de, de, de, del ser humano, tú prepárate. Uh -huh. No le hagas caso a un presidente que, que te diga que no estudes, que, que, que, no que no te prepares, que no es a, a las universidades, que no es. No, no, no. Es, eso no es de Dios no, y, y no es correcto. Eso es, claro que no. eso es inmoral. Claro. Entonces, mi amada, mi amado. Tú prepárate y sé mejor de lo que eres ahorita. Amén, así es. Prepárate, prepárate por favor. Sé mejor cada día, más preparados, más capacitados y que Dios use de tu vida y que tú puedas ser la bendición, que tú seas la bendición para todos los demás. Amén, amén Deja que Dios use tu vida Deja, Permite que Dios bendiga tu vida Yo sé que ya estamos en los, en los últimos segundos de, de este programa Mucha gente no lo va a escuchar Lo que estoy diciendo Pero tú que sí lo vas a escuchar Compártelo con los demás Y dilos, escucha hasta el final Amén Escucha hasta el final El Señor ¿Por te qué? ama Porque Aquí te estoy diciendo la gran verdad que tú debes de saber. Claro, claro, es que el Señor, el Señor nos ama tanto, nos ama a todos por igual. Lo que no ama Él de nosotros es el pecado. Entonces ahí en Tercera de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, ahí en ¿no? adelante dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas dice, y que tengas salud así como prospera tu alma, tu Amén. alma espiritual. Así entonces, es. Eh, no tengo mayor yo, mayor gozo que oír, eh, este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Así es, entonces, Por eso si, si tenés... alguien te dice que, que no estudies, que no te prepares, te quieren ver como un animalito al que tienes que darle siempre de comer. No te sí, pero es que no, no, no, no, no eres no, animalito. Ese, no, ese hombre no sirve para gobernar. No, no sirve, no. definitivamente no sirve. Y así tenga muchos seguidores, no sirve para no gobernar. No eres ninguna mascota. O sea, Dios nos dio entendimiento, la sabiduría, la sabiduría, la inteligencia. sabiduría el, el para que nosotros pensemos. O sea, somos hechos a su imagen y semejanza. No somos animalitos. Amén, así es. Podemos orar. Así es. Padre Santo bendita y Eterno. su nombre, Padre. Gracias, Padre, por su bendición. ¿Cómo no pedirle, Padre, señor, señor, la sabiduría, Holy la Cristo. inteligencia, Santo la capacidad, Señor, de, los ejércitos. de poder dar este mensaje? Gracias por su bendita palabra, Señor, por su grande amor. Y que todo el mundo, Señor, que se atreva a ver esto hasta el final. Sí, Señor. Dele la capacidad sí, y el sí, entendimiento señor. de la superación. O sea, en todas las áreas Dios de su Dios. vida. gracias por ser nuestro padre. Nuestro en lo físico, social, en, sí, en lo moral, en lo espiritual, en lo económico, en todas las áreas de su vida, señor. sí señor, sí, señor. Oh, y que padre, cada día que se, vives, se preparen más. toque corazones, señor. para que sirvan y mejor. Que venga a un arrepentimiento genuino y, sincero y la que así puedan guiar. A aquellos descendientes sí, que tengan señor. A Aquellos hijos, hijas sí, mi Cristo. Y que todo se preparen Enseñarles Cada vez más y mejor Solamente la verdad Padre santo y eterno sí, señor. Bendiga pues A quienes ven este video hasta el final sí, Bendígalos grandemente señor. Y que estas personas Señor Sean bendecidas y prosperadas sí, En todos los áreas de su vida Nada más por el simple hecho de creer que usted es el Dios de, de Dios. Que sí, usted es el Señor Y que no hay Dios como usted Aleluya, así es Padre Y que usted los ama Solamente Y usted los, usted quiere, que los quiere bendecir hacer todo En Cristo el Jesús Sí señor. Aleluya, en el de amén. Jesús. Amén. amén Y amén. Sí, amén Pues Dios me les bendice Sé que esto hizo O sea, es largo este video Pero Lo creo necesario Lo creo necesario eh, que como dice Tomasito en, en ese canto, por cuál camino vas. Así es. Que el camino que, que, que tomemos sea ese camino que nos lleve Eso es a, un camino. a la bendición. Con Así el Señor. es. Les amamos en el amor del Señor, en el amor de Cristo Jesús. Reciban un abrazo y les damos las gracias a todas las personitas que... Que vean, escuchen y puedan discernir este, este mensaje y lo puedan compartir. Sean bendecidos de parte de nuestro Padre Celestial. Y gracias, gracias por estar con nosotros en este tiempo. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones, sus amigos, mis amados. Bendiciones. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Bendiciones.